¿Qué tal les habla Jorge Gestoso? Bienvenidos. En el programa de hoy, el panorama político de Chile a dos semanas de las elecciones con Juan Carlos Sanhuesa, candidato a diputado directamente desde Santiago. Juan Pablo Sanhuesa, una cálida bienvenida al programa. Hola, hola, Jorge. Un gusto también para mí estar conectado con ustedes. El gusto es nuestro. Juan Pablo, danos una sensación, un panorama a solo dos semanas de las elecciones. ¿Cuál es el panorama político, ya sea a nivel presidencial, a nivel de senadores, de diputados, de todo lo que está en juego, consejeros regionales? ¿Cómo podría sintetizar qué podemos esperar? Sí, bueno, primero eh, es muy importante entender que este es el año que Chile, desde que somos república, ha tenido más elecciones en su historia. Es decir, nunca en toda la historia, desde que Chile existe como tal, habíamos concurrido tantas veces a las urnas en un periodo tan corto de tiempo como es un año. ¿no? Eh, por tanto, ya es un, es un momento histórico y atípico. Además, la concurrencia a las urnas no ha sido solamente para elegir cargos de índole territorial, sino que ha sido como lo, se ha sabido en todo el mundo, para, por ejemplo, elegir a nuestros delegados o convencionales constituyentes, es decir, que les van a escribir la propuesta de nueva constitución para Chile, en, también en un acto democrático inédito. Nunca en la historia de Chile habíamos tenido una constituyente con tanta participación popular, ni tampoco eh, un proceso eh, donde fuese paritaria la conformación del órgano constituyente. De hecho, en el mundo no ha habido ningún órgano constituyente paritario, por tanto, nuevamente, eh, es bien peculiar lo que está sucediendo en Chile. Y ahora, ahora, en dos semanas más concurrimos a eh, la cuarta elección, si no me equivoco, del año, eh, donde, como muy bien decías tú, Jorge, se van a elegir consejeros regionales, que son una suerte de diputados provinciales en otros países, ¿no? Eh, parlamentarios, senadores y diputados, y eh, presidente de la república. Y en el caso de, presi de la presidencial, también tenemos un escenario bien inédito y particular a propósito de eh, la disputa que se está dando eh, con una derecha dividida. Tenemos por un lado a una derecha que podríamos denominar como un, neol un neoliberalismo a ultranza o una ultraderecha representada por el candidato José Antonio Castro del Partido Republicano que va en el pacto social cristiano y por otra parte el candidato Sebastián Sichel que si bien no milita en ningún partido de derecha es quien ganó las primarias de, de los partidos de derecha hace un par de meses y que hoy día está tratando de representar a una derecha de corte, podríamos decir, más liberal, eh, con preponderancia en lo económico y mucho más liberal en materia moral, eh, en materia de derechos humanos, pero que sigue también la misma línea de continuidad del actual gobierno de Sebastián Piñera. Y por el lado de la oposición, tampoco es muy distinto el escenario. Tenemos un candidato que ya... Segunda, segunda vez que lo está intentando, que es Eduardo Artes que viene desde una corriente de izquierda que podríamos denominar un estalinismo más criollo, ¿no? Eh, luego tenemos un candidato que ya por cuarta vez está eh, intentando llegar a la presidencia, que es Marco Enrique Sominami, que cada elección que concurre su votación baja a la mitad o menos, ¿no? La primera vez tuvo 20%, la segunda vez que se tiró un 10%, la última elección no alcanzó el 5% y ahora... Yo creo que no va a ser muy distinta eh, la proyección a la baja eh, de ese candidato, pero también candidaturas como la de Franco Parisi, que es un candidato eh, que claramente apuesta por un eh, neoliberalismo eh, bastante populista, podríamos determinar, porque él mismo dice que no es ni izquierda ni de derecha, sino que está por un nuevo modelo, pero finalmente se sabe también que defiende posiciones muy de mercado dentro del escenario político. Y finalmente, finalmente ah, perdón, Yasna Proboste también, que es la candidata de la democracia cristiana, que vendría a ser la candidata como de los partidos progresistas de los últimos 30 años, y finalmente el candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, en el pacto a Pruebo de dignidad, que es Gabriel Boric, ¿no? que es el candidato por el cual eh, yo estoy haciendo campaña también, y hemos estado apoyando en su gran mayoría las fuerzas que nos representamos con un mundo progresista, popular, transformador, y de nueva izquierda, yo podría decirte, nos conglomeramos, no, no agrupamos en torno a esta candidatura eh, que hasta ahora, hasta ahora en toda la encuesta, en todos los estudios, iría encabezando la opción para pasar al balotaje, ¿no? Para la segunda vuelta, eh, pero como estamos en Chile, y como estamos en este periodo tan particular, nada está dicho hasta el mismo día de las elecciones, así que estamos muy expectantes, y mientras tanto también militando para que la opción de Gabriel Boric, de aprueba de dignidad al gobierno, sea una realidad. Entonces, Juan Pablo, estamos hablando de Boric, que como tú dices muy bien, está... Liderando las encuestas, estamos hablando de José Antonio Kast como segundo en las encuestas. Para los eh, analistas más duros, para los escépticos, dice, eh, en Chile, eh, el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra Estamos hablando de un candidato de extrema derecha en donde lo asocian en sus ideologías con un Jair Bolsonaro, con un Donald Trump, con un hombre que viene de alguna forma de un país en donde tuvieron un dictador calificado de genocida, como fue nada menos que Augusto Pinochet. ¿Cómo que un eh, extrema derecha a la Bolsonaro, a la Trump, puede estar en segundo lugar y no aprendieron aún la lección? Mira, yo creo que acá hay varios elementos que podrían estar en la mesa para poder analizar este fenómeno. Primero, primero me parece que... Eh, y hay una autocrítica ¿no? al sector al que yo pertenezco, al sector más progresista de izquierda, eh, hemos dado por hecho muchas cosas. Hemos dado por hecho que hay una vocación democrática y de derecho humano en Chile que a 30 años de un modelo neoliberal que logró constituir y construir y dar un sentido común, se va mostrando cada vez más lejana. El ejemplo concreto es, como tú bien decías, Jorge, eh, el nivel de aceptación y, y apoyo que tiene hoy día José Antonio Castro que la asociación que tú haces con Bolsonaro, la asociación que haces con Trump, o la asociación que podríamos hacer con el partido de ultraderecha español, Fox, no son asociaciones azarosas, él tiene vínculos concretos, vínculos políticos establecidos, ha convocado cumbres y encuentros con estos personajes y por tanto se siente en esa misma línea, no, en una línea que por ejemplo en el cambio climático es negacionista, por ejemplo en materia de violación a los derechos humanos mira para el lado, por ejemplo en temas de libertad de culto o de reconocimiento de identidad de la comunidad LGBTIQ+, está absolutamente en contra de todo aquello, y por tanto, no solamente representa un estancamiento, sino que un retroceso bastante grave para eh, las discusiones, debates políticos y cambios posibles en nuestra sociedad. Yo creo que José Antonio Castro es un político muy hábil, es un político que ha logrado, eh, incluso dentro de la misma derecha, dar una batalla. Él no es gobierno hoy día él no gobierna con Piñera, de hecho es oposición por derecha al gobierno de Sebastián Piñera, pero ha logrado generar ciertos vínculos emocionales con algunas identidades de nuestra sociedad. Particularmente, yo diría en dos o tres casos que ha logrado eh, generar cierta, eh, ciertos espacios de conexión con la ciudadanía, a propósito del tema de la crisis migratoria, ¿no? una crisis migratoria que, desde los sectores progresistas y desde el gobierno hemos sido incapaces de dar una respuesta efectiva, y él evidentemente con una postura profundamente xenófoba, con una postura profundamente atentatoria contra los derechos humanos, ha propuesto eh, construir una zanja eh, en el límite entre Chile, Bolivia y Perú, ¿no? Algo que nos el, recuerda el, al, muro, al muro de Trump. Trump. Exactamente, exactamente. Cuestiones Ahora, tan descabelladas... Me, que... Déjame interrumpirte allí, Juan Pablo, porque hay un tema que para los analistas se está repitiendo a nivel mundial, y es eh, este discurso de, de exacerbación, como dices, de, de, de xenofobia, y es la derecha y extrema derecha a nivel mundial, vende un discurso, una retórica de protección, es decir, vota por mí y yo te voy a proteger, y se repiten el mismo discurso, te voy a proteger entonces de los comunistas, te voy a proteger de los refugiados o de los inmigrantes y te voy a proteger de los terroristas. Teóricamente y en el, a través de los años, lo que podría ser una propuesta progresista, la protección era a nivel de seguridad social. Te voy a proteger de que tengas salud, de que tengas vivienda, de que tengas educación. Y entonces... Este discurso del odio parece que lo están, por ejemplo, me da la sensación por lo que me tú estás diciendo, que Cass también se ha montado a ese caballo y repite de que él te va a defender del comunismo y de la invasión de los malos, que los malos son los inmigrantes. ¿Es eso lo que está practicando? A absolutamente. Yo creo que, mira, en política eh, no solamente se trata de tener la razón, sino que también se trata de movilizar la emoción. Y creo que ahí... Eh, San Antonio Castro ha sido muy hábil, muy hábil, porque ha logrado, como tú dices, movilizar una emoción, una pasión que yo no comparto, que es el miedo, que es el odio. ¿no? Ha logrado movilizar eh, un contingente importante de odio y miedo. Odio a lo de afuera, odio a lo externo, odio a lo desconocido. ¿no? El ser humano siempre tiene un miedo permanente a lo desconocido y podemos, ¿Generar un vínculo noble con lo desconocido o un vínculo terrorífico con lo desconocido? Pues no, que ha apuntado a estos segundos, ¿no? Al, al vínculo traumático con lo desconocido. A generarnos ese miedo que ha tenido eh, un, un lugar bastante interesante también en, en la emocionalidad de la, del, de, de, del sentido común chileno, porque nosotros convivimos con migrantes todos los días, desde siempre. Eh, el, ¿Quién es el autor del código civil chileno? Es un venezolano, Andrés Bello que después fue nacionalizado por Gracia y todo, pero es un inmigrante. Eh, vivimos con inmigrantes durante toda nuestra vida republicana. Chile es un país construido en base a la migración, entonces hoy día él logra ponernos a nosotros mismos en contra de nuestra propia historia. Es bien particular eh, esa, esa interpelación y esa, esa, esa vocación de mayorías que tiene en este sentido. Y una incapacidad nuevamente, yo creo que, que acá, bueno, en política no solamente tiene que analizar por qué los adversarios avanzan, sino que también tenemos que analizar por qué, los, por qué pueden avanzar a costa nuestra y por qué nosotros no avanzamos más que ellos. Y ahí, evidentemente, tenemos que hacernos la autocrítica. ¿Qué hemos hecho nosotros para conectar con ese sentido común? ¿Qué hemos hecho nosotros para dar esa batalla cultural? ¿Qué hemos hecho nosotros para poder movilizar las pasiones y emociones que residen y habitan hoy día en el pueblo de Chile? Y ahí yo creo que tenemos una deuda, una deuda pendiente, y que yo creo que, la, que Gabriel Boric hoy día esté en la cabeza también es parte de la movilización de esperanzas e ilusiones que ha tenido el proyecto de Apro dignidad por sobre incluso este discurso de odio y xenofobia de José Antonio y creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar eh, me parece que hoy día es muy importante dejar de dar el debate eh, que es muy propio del, del liberalismo, ¿no? de cómo tenemos la razón o cómo logramos generar un programa con muchos doctorados y con mucha certeza científica, creo que eso es importante por cierto, no lo, no lo puedo expresar de ninguna forma pero también tenemos que dar eh, cuenta y poder eh, ponernos a problematizar cómo vamos a disputar las emociones, cómo vamos a disputar en el ámbito de los deseos del pueblo chileno. Y ahí tenemos una batalla que dar muy importante. Ahí yo creo que al odio le tenemos que ganar con amor, al miedo le tenemos que ganar con esperanza y tenemos que ser capaces de movilizar esas emociones, tenemos que ser capaces de convocar a propósito de esas pasiones. Eso es lo que a mí me mueve estar en política también y eso un poco también el trabajo que hemos estado haciendo desde Apruebo Dignidad, desde el Partido Comunes al cual yo pertenezco, desde la candidatura de Gabriel Boric, por cierto, al gobierno que representa un programa de transformaciones profundas, que se hace cargo también de una cantidad importante de demandas sociales y de necesidades ciudadanas que han estado eh, sin respuesta durante los últimos 30 años, donde no solo ha gobernado la derecha, la derecha ha gobernado dos periodos de estos 30 años, ha sido la concertación también la que ha gobernado parte importante de esos 30 años, y que se han ayornado a un modelo neoliberal, a una, se han acomodado a una tecnocracia que se hacía sin la gente, sin la ciudadanía. Hoy día yo creo que el estallido social del 18 de octubre de 2019 también nos presenta un desafío, un reto para rediscutirlo todo, pero sobre todo para el retorno de la gente a la política, que creo que es lo más importante y lo que nos va a permitir tener cambios que sean irreversibles en, en lo sucesivo. Juan Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Pablo sangüesa directamente desde Santiago sobre las elecciones próximas en dos semanas de Chile. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Juan Pablo Sanhuesa directamente desde Santiago sobre las elecciones de Chile. Juan Pablo es un candidato a diputado. Juan Pablo también Chile está viviendo un momento histórico y no necesariamente en el buen sentido. El actual presidente Sebastián Piñera aparece en los Pandora Papers con un acusado en un juicio político de no haber respetado digamos, la, los compromisos que asumen de sus uh, temas personales en cuanto a pago o no de impuestos, es decir, aparece como un supuesto evasor de impuestos y ya entonces la Cámara de Diputados aprobó el juicio político el martes, ahora le toca al Senado decir si lo destituye o no, se necesitan dos tercios de los votos y con solo cinco votos del oficialismo ¿Se lograría ese dos tercios y Piñera estaría fuera entonces de la política chilena? ¿Qué puede pasar el martes entonces, Juan Pablo? Sí, mira, es bien importante lo que planteas. Primero, porque no es la primera acusación constitucional que se intenta promover contra Sebastián Piñera. El año pasado hubo una acusación constitucional que no prosperó en la Cámara de Diputados y Diputadas, que era por las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Chile a propósito de las protestas, a propósito de las manifestaciones ciudadanas pacíficas, que han sido brutalmente reprimidas y que han tenido como saldo torturas, vejaciones, incluso asesinatos ¿no? de compatriotas. Eh, lo de los Pandora Papers es la punta del iceberg de todo el prontuario de Sebastián Piñera. Parece gracioso, parece chiste, pero es anécdota que un diputado, el diputado que leyó el nivel acusatorio contra el presidente, estuvo 15 horas leyendo antecedentes, 15 horas de prontuario, 15 horas de una trayectoria de un político que se ha dedicado a ocupar lo público para beneficio personal. Ha ocupado el conflicto marítimo con Perú para poder hacer negocios, ocupó en su momento, hace dos años, un viaje de Estado a China para que su familia pudiese, <coughs> perdón, hacer negocios, y hoy día lo vemos evadiendo impuestos de la manera más descarada, ocupando el cargo de presidente de la República, un cargo honorífico, una investidura máxima de la nación para poder beneficiarse económicamente de manera personal. Tenemos el caso de la minera Dominga, una minera que ha sido muy cuestionada por criterios medioambientales, que ha sido cuestionada por las comunidades, por los territorios, y donde Sebastián Piñera aseguró en Islas Vírgenes poder firmar un contrato con su socio, su mejor amigo, de Carlos Alberto Delano para que él pudiese ser el mayor, el mayor accionista de la minera y que el Estado de Chile, que el gobierno, iba a aprobar este proyecto minero. Es decir, una utilización y una malversación de lo público en beneficio de un grupo pequeño, en, en, en beneficio del mismo y de su, de su amigo y su familia, que es inaceptable. Bueno, estas y otras cosas son las que hoy día justifican y explican la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, que como bien decías, fue hasta hace poco... Eh, aprobada por la Cámara de Diputados y Diputados, recordemos que acá en Chile las acusaciones constitucionales tienen la siguiente lógica la Cámara de Diputadas y Diputados es un órgano acusador ¿no? es el ente acusatorio el que establece las bases de la acusación los medios más o menos los antecedentes por los cuales se está acusando y es el Senado quien actúa como juez esa es un poco la lógica que, que ha operado, que opera constitucionalmente las acusaciones constitucionales en Chile, por tanto hoy día el Senado no se puede remitir a cuestionar las bases de la acusación, sino que solamente a decidir sí o no. Inocente o culpable, para ponerlo en términos más simples. Sí. Es ahí donde se va a dar una batalla bien importante. Como tú también decías, se necesitan solo cinco votos del oficialismo para que la acusación constitucional tenga lugar. Hasta ahora ya hay un voto del oficialismo que ha manifestado no estar alineado con apoyar a Sebastián Piñera, que es el, el caso del senador Osandón, que ha manifestado abiertamente que va a votar en conciencia, es decir, que no se dejaría llevar por una orden de partido o una instrucción de gobierno, sino que simplemente por lo que él considere justo. Y ahora nos estarían faltando solo cuatro votos. Es muy difícil que prospere en el Senado para ser realista esta situación, pero ya se ha dado un avance y un paso simbólico muy importante a puertas de una nueva elección, en un momento como lo habíamos conversado anteriormente, histórico para Chile, donde no solamente estamos pensando en poder dar un viraje o un golpe de timón respecto de la visión de gobierno, sino que poniéndonos de acuerdo en un nuevo pacto social para los próximos 50 o 60 años a través de un proceso constituyente inédito eh, e histórico en nuestro país. Por tanto, creo que eh, son cabos que van atados ¿no? unos con otros, esta revuelta popular que ocurrió que sacude todo lo establecido, que pone en cuestión las bases de, de lo que se considera normal dentro de la institucionalidad chilena. Hoy día la acusación constitucional contra Sebastián Piñera es una manifestación más de ese camino que hemos decidido tomar como país de justicia, de reparación, pero sobre todo de dignidad y de retorno a lo político, y yo insisto en eso. Creo que la ciudadanía, el pueblo de Chile, está retornando a dar debates políticos y a involucrarse en lo público, en lo político. Y creo que eso es lo más importante nos deja también la acusación constitucional de Sebastián Piñera, que quizás si no hubiese habido tanta participación y presión ciudadana, ni siquiera hubiese superado la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero al estar todo un pueblo vigilante, al estar toda una ciudadanía atenta, ha sido distinto el escenario en buena hora y esperemos que pueda prosperar en el Senado. Tú te presentas como candidato entonces a diputado, ¿Qué estás viviendo en cuanto a la reacción de justamente del electorado y contra quién estás disputando tu, tu asiento? Bueno, sí, yo me presento como candidato a diputado por el Distrito 9. Acá el Distrito 9 representa ocho comunas de la región metropolitana. La región metropolitana tiene 52 comunas eh, y eh, la, el Distrito 9 es un distrito que se caracteriza por una amplia población, pero también por tener una composición muy popular, muy popular, eh, poblaciones icónicas, sectores muy movilizados, pero también muy golpeados, ¿no? sectores muy marginales en términos de marginación económica y de acceso a beneficios sociales. Por tanto, el antagonismo acá es muy claro, es muy claro contra Sebastián Piñera y lo que representa, contra el modelo neoliberal. Es un distrito donde Sebast eh, Sebastián, perdón, Daniel Jadwe, que fue candidato también a las primarias presidenciales de aprobado es alcalde ¿no? de la comuna de Recoleta, donde las opciones de izquierda, de los progresistas, son mayoría en todas las comunas del distrito. Y hoy día lo que nosotros estamos promoviendo es un proyecto de carácter militante, primero, porque hay que decirlo, un, carácter, un proyecto de carácter popular, y sobre todo retomar un trabajo de protagonismo ciudadano. Dentro de las propuestas que yo estoy promoviendo está, por ejemplo, generar mecanismos de participación y protagonismo ciudadano, como son el mandato revocatorio, la iniciativa popular de ley, pero sobre todo poder comenzar a discutir también lo que se está haciendo en el Congreso en el territorio, con los, con los vecinos y vecinas, con los habitantes de, lo, de las comunas que hasta ahora han, han estado marginados del actuar político, han estado marginados de cualquier decisión o proceso cívico. Por tanto, ahí tenemos un desafío importante. Hoy nuestro enemigo no solamente... Es las políticas neoliberales que ha promovido Sebastián Piñera y los políticos los últimos 30 años, sino que también es la abstención, es la apatía con la participación política, por tanto, también ahí tenemos un desafío muy importante de cómo ser más convocantes y de cómo recuperar la ilusión y la esperanza para que la gente quiera involucrarse en los procesos políticos, quiera participar y vea en la política una herramienta de cambio. sí. Tratas ahora de ser un sociólogo y entonces le hablas a una audiencia que está en Bolivia y que no conoce necesariamente la cocina por dentro de Chile. Estamos viendo un país en donde eh, un movimiento social, un estallido social, logra forzar al gobierno de Piñera a no tener más remedio que aceptar en un referéndum a ver si eh, se convoca a un cambio de la constitución y el 80% del pueblo dice sí, y encima eh, esa composición de la, de la convención, 155 miembros elegidos democráticamente, como tú dices, en algo que es histórico, pone la paridad de género, igual hombres y mujeres, hay por lo menos eh, unos 15 asientos que están eh, destinados a los pueblos originarios, un nivel de democracia histórico, y la gran pregunta que se hace, quienes lo ven de afuera, y te pregunto a ti ahora como un sociólogo, ¿y qué le pasó a Chile que tardaron 30, 40 años en reaccionar a esta dictadura de Pinochet que lo tuvo bajo la bota? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué esto que es considerado histórico que está pasando? Mira, yo creo que los procesos políticos, los procesos sociales, son, eh, no, no están predeterminados, es decir, no hay como una causalidad necesaria entre A y B, del paso de A a B, ¿no? Creo que eh, el modelo neoliberal en Chile, que fue exitoso en el sentido de que ganó, no en el sentido de que a mí me guste ni que crea que es bueno, eh, fue una máquina también de producción de indignación, de injusticia, de inequidades, de desigualdad, que a través de los años fueron haciéndose cada vez más evidentes. Por ejemplo, cuando José Piñera, el hermano del actual presidente, en plena dictadura, trae a Chile el modelo de pensiones, nos decía que nos íbamos a estar jubilando con el 100% de nuestro sueldo, ¿no? El sueldo que estábamos ganando en nuestra vida, después una vez que nos jubiláramos íbamos a estar recibiendo el 100%. La realidad es que la gran mayoría de los chilenos no reciben ni el 20% del sueldo que está ganando en la vida luego de jubilarse. Por tanto, tuvimos que esperar que toda una generación primero se jubilara para que pudiésemos empezar a tocarnos de cara con este modelo excluyente, con este modelo injusto. ¿no? En la educación pasó lo mismo. Nos decían que bueno, que abramos la educación al mercado y que el mercado finalmente terminó ordenando como si fuera un bien de consumo la educación. Y pasó que empezaron a, a, a egresar generaciones completas de cesantes ilustrados, gente con cartones, con títulos, con mucho conocimiento técnico, pero con cero capacidad de inserción en el mundo laboral. Y así podríamos estar hablando todo el día de todos los aspectos de la sociedad donde finalmente se fue verificando que la promesa neoliberal, el, el exitismo neoliberal, era solamente una buena publicidad, pero que en, el, en, en, en, en lo concreto se, se verificaba como un fracaso absoluto. Esa acumulación de, in, de, de indignación, de incomodidades, de injusticia se sazona con un gobierno como el de Sebastián Piñera, que está profundamente alienado del Chile real, que vive en un mundo paralelo, donde eh, nos eh, jugaban básicamente con la injusticia, jugaban con la desigualdad, nos decían que si queríamos tener transporte público más barato, que nos levantásemos más temprano. Como si ya los trabajadores y trabajadoras de este país no se levantaran temprano, levantan a las 5 o 6 de la mañana para poder llegar a sus trabajos También en, un, en una región donde la distribución de los trabajos, de los lugares donde vive la gente, es muy desigual eh, y el derecho a la ciudad no existe, ¿no? Entonces, esta, esta distancia profunda fue acumulando malestares que finalmente terminan estallando, Esto es una suerte de olla a presión, donde la indignación fue el, motor, el gran motor de que la gente saliera a las calles, no, no fue algo movido por partidos políticos, no fue algo planificado por organizaciones políticas, fue la indignación ciudadana en las calles, expresada de manera brutal o, o de manera chocante, podríamos decir, sin un aviso previo, de manera intempestiva, y que para las élites fue inentendible. No lograban entender este estallido social, esta revuelta popular, no, no le hacía sentido. De hecho, la primera dama, Cecilia Morel, hablaba de estos alienígenas en la calle, o sea, veía que los ciudadanos chilenos éramos alienígenas los que estábamos manifestándonos. Era tal la desconexión de esta élite donde el pueblo de Chile en las calles comenzó también a tener noción de pueblo, ¿no? un pueblo que cada uno se rasca con sus propias uñas. Sabemos que las bases del modelo neoliberal es cada uno se rasca con sus propias uñas. Cada uno se arregla como puede. Logramos empezar a tener noción de pueblo, comenzamos a tener noción de comunidad y que parece que nos teníamos que ayudar entre todos para poder salir adelante. Yo creo que estos factores, estoy simplificando mucho, no podríamos eh, son los que explican en gran medida este estallido, este estallido que logra de manera más nítida que nunca marcar. El nosotros ellos, ¿no? la ciudadanía, el pueblo, la gente común, versus la élite la oligarquía que está profundamente desentendida del Chile real. Y eso explica que en un año, en uno o dos años, en Chile hemos avanzado, hemos catalizado procesos políticos que no habíamos vivido en 30 años. Pudimos en pocos meses avanzar lo que no habíamos avanzado en décadas. Precisamente porque la olla a presión estalló y estalló en todos los niveles, en todas las direcciones, sin un control, sin una organicidad, sin una cabeza que hoy día la dirija, todavía no hay una cabeza que la dirija y que los procesos institucionales van a tener que estar a la altura de este proceso social, de este proceso de cambio social. Es decir, si el próximo gobierno, si el proceso constituyente, si el próximo Congreso no están a la altura de lo que está sucediendo en los territorios, de lo que está sucediendo en el ánimo ciudadano, probablemente tengamos otro estallido social. Nadie dice que no vaya a pasar eso, probablemente tengamos que ir acomodándonos. Y este, y este proceso de, acomoda, de, de acomodamiento, este proceso de eh, amilanamiento ¿no? entre lo social, lo político, lo institucional, lo destituyente que fue lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019 lo constituyente que es lo que está ocurriendo hoy día y lo instituyente que es lo que esperamos que ocurra después con instituciones concretas que logren de manera eh, perpetua o de manera al menos sostenible poder con, con, consagrar los avances que naz, nazcan a propósito del, de, del estallido social es algo que estamos viviendo y que hoy día es, es indeterminable ¿no? podemos tratar de darle cierta dirección, podemos tratar de capear de cierta manera la ola pero la ola está siendo, la ola hoy día la estamos capeando y tenemos que ver de qué forma no nos ahogamos en el intento y logramos finalmente tener un nuevo Chile que no excluya que no margine y que no genere desigualdades e injusticias como ha sido el Chile neoliberal hasta ahora. Por último Juan Pablo porque se nos fue el tiempo muy muy brevemente ¿Quién gana? ¿Gana la izquierda de Boric o gana la extrema derecha de Castro? Yo digo que gana el proceso de cambio, transformación progresista y de izquierda de Gabriel Boric. Porque eh, creo que, como lo decía anteriormente, así como Cast moviliza el odio, nosotros movilizamos el amor. Así como Cast moviliza el miedo, nosotros movilizamos la esperanza. Siempre voy a creer, como militante, que podemos cambiar las cosas, que podemos a la esperanza y al amor darle un lugar en la política, darle categoría política. Así que. Por ello, creo que hoy tenemos la posibilidad cierta y concreta de ser gobierno con aprobación dignidad y que el pueblo de Chile llegue al poder. Por Pablo Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.